Le Ay, Dios. No. ¡Vamos! ¿Qué Ya me ven, ya me ven. Mira, Nacho, cacho, venga, sal, sube, cacho, Está llorando. Está llorando el chito, sí, güey, güey. Sí, güey, No, Nacho, te ayudo, No, Ay me ayuda. No, no, Nacho, ya me voy, no. no, Nacho no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no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 <risa> La tortuga. La tortuga. <risa> salta, salta plasma, salta plasma. Ah, mira, ahí está plasma. Ahí está plasma. Plasma te vas a morir. No, F por plasma. No, plasma, no. Plasma, no. Cuenta que cuando presionas este... ¡No! ¡No! <risa> ya se murió, plasma. Es de plasma, gente. Venga ven, última. ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, foto ven, juguemos Plasma, Plasma, ven, ven, a Voy a quedar medio. Aquí <risa> me estoy disparado. ¡Dale, pero no salte. Dale, <risa> <Van> <risa> Nacho, Nacho, Nacho, Nacho. Es Nacho ven. Vas. Ven, Nacho, vas tú, vas tú. A ver, Nacho, ven. Ven, Nacho, ven. Ahí. Dale. ven, Nacho. Voy a quitarte plasma. <risa> Ju juguemos hasta que pase el tsunami, juguemos hasta que pase el tsunami. Ay, jugu no, tsunami. Jugu ¿Y esto qué es? Juguemos, juguemos hasta que pase el tsunami. Foto, foto con el tsunami atrás, foto con el tsunami atrás. <risa> Toco el sonido, no, ven, ven, ven, ven, voy a tocar el Zuna y mi otra vez, ven, ven. Rápido, rápido, rápido. <ríe> ¡Ey! Ya, ahora bueno, sí, el subió, el subió, el subió. ¿Qué, qué, qué, qué, qué? ¡Ay, bien, dale! Los recordaré como buenos amigos. ¡Sí, igual! ¡Yeeey! ¡Nice! ¡Alto! ¡Alto! ¡Uy, se me la dio! ¿Qué? ¡No! <ríe> Vengan, vengan, vengan, vengan al. Vengan al barco, vengan vamos, al barco. Vamos, vamos, vamos al barco, vamos al barco, vamos al barco. Oh, oh, oh, oh. <risa> <risa> <risa> qué bravo, que va rápido, va rápido. Tornado, lalo, no, aquí, aquí, el, Nosotros aquí. en el barco. Dale, barquito. que saque una foto. Dos, yo fui, rápido, yo fue rápido Un Oh oh, oh oh, se viene, oh. se viene Ignórenlo, ignórenlo. No. ¿Cómo, eh? ¿Cómo ignorar algo no, que me mató? vamos arriba a ver quién le cae en tornado no, primero no, A ver quién es no, que un... que me cae en no, rayo A ver si me cae en rayo no. Ven, ven, ven, vamos a ver no. Dale plasma Aquí, aquí no, plasma, ven plasma Uy, Kensen eh. no, Aquí, Kensen, aquí, Kensen, aquí, Kensen, aquí si muere uno, more, morimos todos. Pero hablamos bueno, bien para acá. Sí, si que aquí. Sí, sí, que aquí, a ver. Uy. No, no nos va a caer nada porque <risa> somos los suriotí amigos. No nos va a caer nada, gente, tranquilos. Confíen <risa> confíen en Peña Nieto. En Pe no nos va, no, no va a caer nada, no nos va a caer nada. Estamos bien aquí. Todos somos amigos. Todos somos familia. No nos vamos damos, a morir. Vamos a sobrevivir. Todo Cordo, va a ser mejor. Ay, Todo sí, va a ser mejor. Me. Vamos a sobrevivir a esto. Nada nos va a tocar. Ven qué fácil, no nos toca nada. Ven, ya ganamos. Pero me están tocando el culo. <risa> <risa> <risa>